Bienvenido, Gabriel Macías. ¿Cómo le va? Gracias. Bienvenido a Mendoza, Bien. primero que nada Gracias, es un gusto estar acá Bueno, un placer. por venir. Y bueno, escuchamos la música del Marginal Porque es nada más y nada menos que el guionista de esta reconocida serie Que hemos visto en Netflix, que hemos visto en la televisión nacional también Y que, bueno, a todos nos marcó de alguna manera no, Yo no la pude terminar de ver el Marginal No, en serio Te juro, porque me daba como desesperación <risa> ¿Hasta dónde llegaste? Hasta, no, al, al sapo no lo podía ver Me daba como miedito <risa> Ah, ahí el, En la, la 3, sapo. creo Ay, no, la dos. En la 2 En la 2 No, no, no, me, me Desesperaba cuando se la agarraban con el quiz, pobrecito, ¿no? Ya, sí, pobre. <risa> Bueno, guionista, qué que grosso, ¿no? Qué copado. La cabeza que está historia, eh, Tan impactante, ¿cómo llevo sí, la yo la Sí, yo fui de... uno, pasaron más o menos 10 guionistas ah, por, por todas las temporadas. Impresionante. Eh, si los nombro, estamos hasta mañana. Uh -huh. eh, yo hice la 3, 4 y 5, me encargaba de hacer uh -huh. los diálogos con Nati Torres. Uh -huh. Y bueno, nos dividíamos capítulo mitad y mitad, y bueno a dialogar todos los personajes. Claro, ¿cómo es el trabajo de un guionista? Porque por ahí siempre escuchamos el premio al mejor guión, el guión de la película lo hizo tal, pero capaz que no sabemos técnicamente claro. qué es hacer el guión de una película. Eh, o de una serie en este caso. Claro, sí. Eh, bueno, están los autores que son uh -huh. los que arman la trama, después eh, eso pasa a, a los dialogistas que somos nosotros. Ah, ellos te dicen, va a pasar de... esto, esto y esto, vos lo tenés claro. que poner en palabras, tipo. Y nosotros vamos armando el guión, desarrollando las acciones y los diálogos de los personajes. Uh -huh. wow, impresionante. Es bueno terrible. Es la división de tareas dentro de, claro. y y ahí, del equipo. gran parte de la magia pertenece a eso, porque uno lo que recuerda siempre son los textos o frases son icónicas. porque que te han claro. marcado, claro, de películas. Sí, no se hacen memes cual. ahora Tal de los diálogos. Cual. Exacto, es Tal eso. Cual. Me encanta. Bueno, y en este caso diálogos complejos, ¿no? Porque todos se dan en un contexto de cárcel, este, capaz que vocabulario que vos no manejabas, ¿no? Porque uno se va formando de experiencias, de lo que va transcurriendo en la vida personal y hay mucho laburo previo que hacer para saber, bueno, ¿para ¿cómo habla claro. esta gente en particular? ¿Cómo se expresa? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que no? Sí. ¿Cómo fue bueno, que te tuviste que formar para...? Al, al arrancar en la temporada 3, tuve que hacer un estudio muy profundo de los personajes de claro. cómo, cómo hablaban ellos sí. y, y después es como un poco como, como se habla en la calle, uh -huh. pero exacerbado, viste eh, y bueno, de ahí fue saliendo y después, bueno, la creatividad que, que uno le ponga a eso Claro, sin dudas, ¿y cómo, cómo te formaste vos para hacer este trabajo? Uf, yo arranqué estudiando comunicación social uh -huh. ahí eh, me gustó la parte de cine uh -huh. y la parte de sociología no, no, no, no pegaba una uh -huh. Y, y bueno, ahí fue que empecé a estudiar guión de cine. Ajá. Eh, es una carrera específica, tipo, es una, una carrera. estudia para ser ¿verdad? guionista sí, de, cine. de, cel, de claro. cine y televisión. Ajá. Eh, y bueno, después de eso me salió la, la, la oportunidad de estar hacer una novela paraguaya en el 2010 Ajá. y ahí arrancó a la movida. Qué buena onda, y bueno, la, la verdad que es sumamente interesante, interesante. el laburo. Eh, ¿Qué más nos podés contar de, del El Marginal, de, de tus personajes favoritos, de alguna parte que te costó un poquito bueno, más y que dijiste, la verdad que se me complejizó un poquito con Diosito, qué sé yo. No, no, la verdad que con Diosito, Antín, Borges, Gladys, eh, siempre eran personajes que tenían muchas cosas para decir. Sí. Te, nunca te quedabas a pata con esos personajes. Ajá. Los ponías a, a los dos personajes en escena y siempre iban a tener algo que, que, que decir, que hacer... Eh, de alguna manera te iban a eh, a, a poner en jaque, digamos. Claro, ¿viste? Te, dan te iban mucha a... tela para cortar. Sí, claro. o algún chiste, o te iban a dejar pensando por que... alguna cosa. Eh, personajes muy profundos, ¿viste? ¿Y eso se puede salir como un poco de guión, o el actor lo tiene que recontra respetar? Y si te pasas un poquito, si te sí. o, ¿cómo van midiendo eso? Tienen bueno, que llegar eso. como eso, un consenso ¿no? claro. entre lo que escribiste vos y lo que ellos también. Eso depende le quieran mucho aportar. de. Claro, de los actores, de dirección, mm. de, de la comunicación que tenga ahí el actor con, con uh -huh. el director. Claro. Eh, claro. Hubo escenas también eh, no improvisadas totalmente, pero sí eh, algunas cosas de improvisación eh, había también. Claro, un, de... un poquito claro. de libertad. Sí, pero sin duda sí, la el del personaje también en parte depende de vos. Porque el actor está bien, pone la, la piel del personaje y la interpretación. Pero lo, lo que emite el texto también viene de tu mano, entonces es una sí. composición compartida, es una? muy importante tu rol. Sí, digamos que la improvisación viene, eh, toma como disparador también lo que uno escribe, de uh -huh. ahí ellos Seguro. le suman eh, uh -huh. cosas, viste, que van surgiendo ahí de, de la espontalidad. Sí, y, de allí, de claro. Claro. ¿Y en el rodaje vos tenés que estar ahí todo el tiempo? No, ah, no, los guinistas okay. no, no, no hace falta no hace que falta estén que en rodaje, sí, vamos a conocer... Eh, los decorados, bueno, fuimos a conocer la cárcel de, de Caseros, que era una cárcel sí, todo eso sirve, de real. ¿no? A la hora de sí, decían, esa de, creatividad de, claro, que hay que tener. De que las paredes que hablaban, ¿viste? O de la energía que había en ese lugar, uh -huh. 100% oh. real. Impresionante, este. pero no, vos entregás el texto previamente, acá está y después Medio que te sí. des desentendés de lo que va ocurriendo Problema en el set, ¿no? de otro <risa> Que se haga cargo el director claro. Claro. <risa> Gabriel, ¿es fácil eh, componer texto O armar un texto para personajes que ya existen? Porque quizás muchos no eran personajes de cero Ya venían de una primera y segunda temporada Entonces por enganchar esa onda, sí. subirte a eso ¿Es fácil desde tu lugar? No, no fue fácil, digamos uh -huh. Porque había que sostener un nivel Y claro. una calidad y bueno Esto que te digo, llené cuadernos De cómo hablaban los personajes De la psicología, viste, y lo... Los personajes, desde dónde actúan eh, Y bueno, hubo que subirse a ese carro Y, y bueno, salió bien, uh -huh. digamos Y tres temporadas es un montón ¿Cuánto sí. tiempo te llevó hacer este trabajo? ¿Y, ¿Y con cuánto tiempo de anticipación te dijeron Bueno, queremos que nos hagas el guión? O sea, ¿Tuviste eh, que trabajar a, a contrarreloj o estuviste holgado con los tiempos? No, hubo buenos tiempos para, para escribir. Bien. Teníamos como una semana más o menos para hacer cada capítulo. Okay. Eh, lo cual no siempre tenés esa posibilidad. ahí uh -huh. eh, Tuvimos como buena comunicación con, con producción. Bárbaro. En ese sentido... Eh, después empezamos en el 2019, la 3, uh -huh. hasta el eh, 2021 que se terminó de escribir la, la 5 uh -huh. eh, En el medio estuvo la pandemia, la temporada claro. 4 fue escrita eh, en, en, ¿En pandemia, pandemia, todos encerrados viste claro, todo por su. Eh. Y fue fácil <risa> hacerlo en pandemia porque ese contexto, como a todos, y nos costó movernos, movilizarnos uh -huh. en nuestro trabajo, sí. muchas y... preocupaciones no, y creo que por algo también la 4 es la más oscura de, uh -huh. de todas las, las temporadas. Ay, no me animo a verla. No, <risa> no <risa> si, si no, no chico, pasaste no la Yo la veía así, <risa> el marginato. No. no, la 4 es terrible. Es picante, es sí. picante. Me tengo que, que preparar psicológicamente por, eso, sí, sí. por acá. Acá muchísimos la han visto, dale sí, buena vez. Sí, fanática. Ah, <risa> sí. Fanática, Gracias. dice, le gusta Le gusta mucho el guión Bueno, me imagino que a partir de, del Marginal Se abrieron muchas puertas, muchos otros proyectos Digo, el Marginal una bomba, había sí, sí, mucha seguro. gente Muy importante sí. en Argentina Sí, bueno, estuvimos eh, Creando eh, Unos proyectos para De documental y de ficción Para Colombia, a partir uh -huh. de eso Y bueno Ahora venimos a Mendoza a hacer un workshop en, a principios de Ajá. noviembre, un workshop claro. de guión, eh, con Natalia Mayotti, que con ella escribimos Carisma Mayab, que fue otra serie. Ah, vos también estuviste juvenil? en Calis? Claro. Ajá. Eh, con de Maya hecho, Refico, una grosa. Una sí, serie de Nickelodeon, sí, los sí, más sí, chiquitos sí. fanáticos. Claro. Sí, sí. Bueno, Maya la rompía toda también. Uh -huh. Canta muy bien. Pero me mata que viniste de una cosa como el Marginal Returbia Acá les Sassé. Música, que... alegría, diversión, un... amor, flores y colores. Claro. O sea, como en Ángel. Sí, bueno. Fue un desafío pasar de esa serie juvenil una. Que, que es más de musical, ¿viste? Y más de amor adolescente Obviate. a escribir el Marginal. Vos, que cambiar el chip. Cambiar el chip ahí, totalmente. Y también sí. meterte... En la cabeza de un niño, ¿no? ¿Qué es lo que el niño quiere ver? ¿Qué es lo que la niña de, qué sé yo, 10 años, que es la que ve Cali sí. Mayab, eh, Todo un desafío para vos, ¿no? Volver a ser niño por ¿Sí? un ratito y decir, sí. bueno, ¿qué es lo que me gustaba por ahí ver a mí a esa edad? Claro. La clave está... Tomártelo en serio, uh -huh. eh, hacer las escenas con, con profundidad, eh, no subestimando al niño uh -huh. que está detrás claro. de la pantalla. Bueno, después tenés cositas del canal que te dice, tenés que ir por acá, esto se puede decir, se puede hacer, uh -huh. esto no. Eh, y después mucho humor, ¿viste? Con claro. el humor enganchas a, a los chicos. Impresionante, la verdad. Qué que lindo, qué lindo conocer el trabajo y, y el detrás de escena, ¿no? De Lo que sucede en el cine y todo ese laburo previo para llegar a ver la magia que nosotros vemos que es un capítulo de una serie, que a él claro. le llevó una semana escribirlo. Impresionante. Ahí tenemos un poquito la invitación para quienes estén interesados en no perderse este workshop de guión. Allí va a estar Gabriel, eh, también junto a Natalia, trabajaron en Calismashab juntos, ya nos los comentaba. Eh, finales de octubre, principios de noviembre es la sí, fecha, ¿no? Sí, pensamos que esa va a ser la fecha y bueno, en ese Instagram vamos a a subir eh, la información cuando esté actualizada. Perfecto, story.tips, punto Tips, Tips. Así ¿Así se con se dos S. Perfecto. Perfecto, si lo encuentran, ahí tienen el mail, también por cualquier consulta que quieran dejar. Eh, guionistas mendocinos, a full, a no perderse esta oportunidad para seguir aprendiendo un poquito más de este trabajo tan, tan interesante. Sí, y el, el público en general también que se interese. Los en, curiosos. Sí, claro, que claro. Cómo escribir una serie, una película, que va a venir bien. Me encantó, gracias Me Gabriel, un, no, placer. Gracias usted, un placer, placer. Un placer,